y el tema de hoy es qué tengo que saber si quiero ir a terapia aunque no lo creas hay muchas personas como que quieren y como que no quieren ir a terapia pero qué pasaría si te ayudara a identificar algunas defensas que esas personas generan inconscientemente para lograr ese cometido y poder ir a terapia a continuación te doy una lista de las motivaciones más importantes para iniciar un proceso terapéutico estas son uno Estar muy seguro de que la terapia te puede llegar a aliviar, sanar, soltar o consolidar emociones a través de la introspección. 2. Saber que es el momento para ser escuchado y entenderte a ti mismo. 3. Querer ser sincero y estar dispuesto a contar las cosas como son, sin censura o matización del contenido. Saber que la honestidad es la materia prima. 4. Estar dispuesto a recordar sabiendo que el objetivo es sanar. 5. Entender que la terapia es todo un proceso. 6. Querer tener tranquilidad y dejar de sufrir por las mismas cosas. Por otra parte, están las acciones que son importantes para llevar un proceso terapéutico, que serían las siguientes: 1. Estar dispuesto a enfrentar experiencias íntimas que estén cargadas de culpabilidad o angustia. 2. Ser consciente de que invertirás tiempo y dinero por tu sanación mental y física, que es lo más importante. 3 considerarte en el lugar de paciente para que puedas ser analizado con profundidad. 4. Tienes que ser flexible, capaz de ubicarte en el pasado pero también en el presente y a su vez empezar a analizar el porqué de tus impulsos. 5. Tienes que ser alguien que puedas renunciar a tener la razón y poder indagar en tu inconsciente aunque al mismo tiempo te puedas apoyar de tu racionalidad. 6. Comunicar tus fantasías lo más claro posible para el terapeuta, haciendo entender tus sentimientos a través de las palabras que compartes. 7. Tienes que ser reflexivo para poder ser empático de cómo te sigue el psicólogo en tu pensamiento. 8. Tienes que saber escuchar, pero al mismo tiempo asociar lo que dices con tus pensamientos. Entonces, te invito a analizar si estás listo para ir a terapia. Si lo anterior te es familiar, te invito a buscar un psicólogo y comenzar el cambio. Suscríbete en todas mis redes sociales que encontrarás en la descripción. Cuatro. Mambo. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Mambo. Ya tienes el mambo completo. Lo más compresible es posible. No. A ver, entonces, ¿qué? Tienes que ser reflex. Reflex. ¿Tienes que ser reflexible? Reflexible. Sí. reflexible. Adiós, trastornados, trastornaditos. Mambo.